amigo Franklin Grullón, quien es cónsul en Puerto Rico, a propósito de la situación que lamentablemente ha estado sucediendo en estas últimas semanas con los diferentes sismos que han estado eh, eh, azotando la parte sur de Puerto Rico. Buen día, eh, eh, distinguido cónsul, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien, ¿cómo están por ahí? Un gran saludo a toda esa provincia, parte, de la región y el país. Eh, eh, Cónsul, eh, lo estamos llamando porque tenemos entendido que hay una comisión eh, de la República Dominicana de técnicos, ingenieros eh, geólogos eh, visitando la parte sur que ha sido azotada por estos sismos continuos que han estado sucediendo en, en, en la hermana isla de Puerto Rico así es, pues en este momento estamos nosotros en el área estaba encabezando una comisión yo eh, Osiris de León eh, donde se están haciendo algunos estudios unas mediciones eh, para determinar la, el, la causa real del colapso de algunas estructuras como iglesia y escuela eh, y determinar que como eh, los resultados de estos estudios como pueden bueno, beneficiar para el futuro tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana y decir de alguna manera se puede eh, tomar alguna prevención. O sea, se, está, sí, se están haciendo estas mediciones. Ya hoy ha temblado la tierra alrededor de seis veces. Y, y esto continúa. Todos estos temblores, hoy estuvo entre 4.9, 4.3 y así. Eh, han sido los dos últimos. De manera que hay una preocupación en el área, no solamente de Puerto Rico, sino también en eh, todo lo que significa en nuestra nuestra área, porque eh, también se están sintiendo de alguna manera los temblores en República Dominicana. Sí, sí, algunos temblores que se han sentido, algunas réplicas. Y, y, y por eso le quiero preguntar, señor Cónsul, eh, ¿qué han dicho las eh, autoridades, o sea, los geólogos eh, norteamericanos? Eh, todavía no han dicho el por qué la continuidad de tanto sismo eh, porque hasta donde yo tengo entendido nunca se había presentado en el área del caribe, eh, o sea, eh, eh, la repetición de sismos de esa magnitud de 3.5, de 4, eh, de 5 hasta de 6, o sea, ¿hay alguna causa eh, que ya han dado a conocer y por qué en esa área del sur de Puerto Rico? Eh, todavía no han emitido ninguna información, antes de ayer empezaron a poner unos equipos nuevos de medición de presión y, y está en eso hoy eh, a las 2 de la tarde tenemos una reunión entre los técnicos de Puerto Rico Estados Unidos y los nuestros de República Dominicana donde ellos intercambiarán informaciones y eh, trabajarán ya en conjunto en todo lo que tiene que ver eh, con el estudio de este fenómeno. Es decir, que nosotros esperamos que en los próximos días, pues, tener ya un, eh, un panorama un poquito más claro de cuál es la situación real de lo que está pasando y escuchar las recomendaciones y las opiniones de los técnicos, en, en, en este caso, de los técnicos en la materia. Eh, señor Consu, en la parte sur de Puerto Rico, donde se están presentando estos sismos, eh, ¿qué cantidad de dominicanos y dominicanas, eh, si tenemos el dato, residen en esa área? No, hay pocos, hay pocos dominicanos, eh, todavía hasta este momento no hemos, escuchamos eh, anoche una persona dominicana y, y estamos hoy eh, localizándonos, que lo que decía era que la misma situación de todo, mucho temor, mucho nerviosismo, y que quiere irse a la República Dominicana. Si quiere irse a la República Dominicana, pues entonces nosotros haremos todas las gestiones para que ella pueda eh, irse para el país. Pero es una situación general: eh, la gente está que no quiere ni estar mucho dentro de la vivienda, porque es un temor que hay mmm, de que en cualquier momento pueda suceder algo peor manera bueno, que eh, eh, esto es un caso generalizado, pero en términos es real hasta este momento no hay ningún dominicano que, que haya sufrido alguna situación que haya, eh, que haya que lamentar en términos humanos. Eh, eh, Consul, la parte ya eh, de la capital de, de Puerto Rico, San Juan, eh, que hay más edificaciones, edificios, eh, ¿se han estado sintiendo estos temblores y, y cómo está la, la, la ciudad de San Juan? Eh, la actividad, o sea, si si si todo está eh, trabajando normal, los hoteles, eh, los aeropuertos, no hay no hay nada normal en Puerto Rico, porque eh, eh, realmente todo el mundo está en una situación de intranquilidad. Eh, se han estado sintiendo algunos algunos movimientos. Un edificio, un edificio de la eh, telefónica que la escalera que está por fuera se despegó un poco el concreto de lo que la edificación, eh, pero no ha sucedido eh, gran cosa en esta área hasta el momento. O sea, las edificaciones en San Juan, eh, ¿están teniendo algún tipo de supervisión o algunas se han, eh, eh, han, han sufrido algún daño por estos sismos? Bueno, lógicamente eh, sí, hay, hay algunos casos... De que, se, de que se haga cual, de edificios corteados, las escuelas principalmente están suspendidas las clases porque se está haciendo un estudio de la estructura a ver si no significa no representa ningún peligro para los estudiantes y eh, en esa parte está de, de estudio de los edificios para ver dónde puede eh, dónde eh, no representan ningún peligro que se pueda llegar eh, al clase, que se pueda trabajar y donde realmente hay algún peligro donde no se deba no se ocupar. Eh, eh, con ya una última pregunta porque sabemos que está ocupado eh, con la misión que está allá en Puerto Rico evaluando eh, los daños y la situación allá con lo que son la infraestructura eh, tengo que hacer la pregunta porque hay una gran preocupación para los fanáticos del béisbol. Sabemos que el día primero de febrero comienza la Serie del Caribe en Puerto Rico, específicamente en San Juan, en el estadio Hiram Bilton. Eh, Todavía se sigue todo normal, o sea, no hay alguna preocupación porque ya hay dominicanos eh, que están eh, indecisos si van a Puerto Rico a la sede del Caribe o no. ¿Y puede este sismo afectar el evento deportivo que aglomera no solamente a Puerto Rico y República Dominicana, sino a México, Venezuela, eh, Cuba y otros países del Caribe? Eh, bueno, sí. Eh, pensamos, hay un espíritu de que se va a jugar aquí de que la serie del Caribe se va a dar. No sabemos eh, de aquí al primero de febrero eh, qué situación ocurrirá, pero hasta ahora lo que hay en el ambiente es que se va a jugar pelota, que la serie del Caribe, naturalmente que eso va a afectar algo, porque ya a mí me han llamado alguna persona de República Dominicana que decía que iban a venir, que tienen temor, como que como que lo están pensando mejor. Sí, porque eh, hay una que preocupación. Espero que, pero... espero que la cosa... Sí, eh, yo espero que la cosa eh, no pase ya de donde está y que podamos eh, recibir los equipos para celebrar la Serie del Caribe y que pueda venir la gente sin ese temor. Bueno, eh, vamos a, a seguir en contacto con usted. Eh, gracias por siempre recibir nuestra llamada porque debemos eh, y es nuestro deber mantener informado a, a la población de la República Dominicana y siempre le vamos a preguntar el tema de la Serie del Caribe porque hay muchos eh, turistas dominicanos, eh, en el caso de nosotros, que van para la Serie del Caribe y, y quieren tener algún tema, algún, alguna información oficial sobre la seguridad en Puerto Rico y en San Juan específicamente, que es donde se va a llevar a cabo la Serie del Caribe. Así que gracias por dejarnos eh, estas informaciones eh, a nuestro querido cónsul Franklin Guerrero en Puerto Rico.